Mario Gutiérrez Guzmán, un hombre de arraigos antioqueños, que lleva en la sangre la vocación de poder ayudar y servir a quien necesita de él. La humildad, la sencillez y la honestidad han hecho que Mario Gutiérrez, o como lo conocen en nuestro pueblo, Marito, sea ese líder que Abejorral necesita. Sus habitantes hacen halago de este ser humano cuya trayectoria profesional es impecable. Bueno, mi nombre es Mario de Jesús Gutiérrez eh, Guzmán, hijo de Mario de Jesús Gutiérrez Duque y Margot Guzmán, el tercero de, de cinco hermanos. Bueno, de una familia eh, tradicional, eh, yo soy nacido aquí, criado en Abejorral, mis estudios eh, fueron también aquí en el, en el municipio de Abejorral todo el tiempo, eh, egresado del, del Politécnico Jaime Sasacadaví, con una especialización grande también en el, en el Sena, eh, con una trayectoria en el sector público de unos 18, 18, 19 años, eh, siempre con comunidades, a toda hora en el, en el campo. Yo siempre he dicho, que yo, siempre he dicho que, que, que yo tengo el mejor trabajo del mundo, a mí me encanta el campo, a mí me preguntaban, ustedes yo tengo el mejor trabajo de, de, del mundo, porque fuera de eso, eh, me encanta ese trabajo, y es estar a toda hora con... Con, con el campesino en contacto con el campesino en contacto con con el campo eh, mirando sus necesidades mirando todo eso entonces eh, si dios de pronto nos da la oportunidad eh, más adelante es, es seguir el mismo camino que, que, que, que hizo que tuvo mi padre y es terminar es terminar la la, la, la es terminar como lo lo, lo que nos manda a dios de arriba un, yo pienso que es que es una misión que tenemos nosotros, él la empezó, la dejó muy linda y la idea es seguir con esa misión que tenemos nosotros porque yo siempre he creído que, que nosotros estamos aquí en esta tierra porque nos pusieron una misión y la misión mía es, es servirle, a, servirle a la gente y, y servir a la gente con, con, con mucho corazón, es servirle a la gente con, con el alma sobre, sobre, sobre, todo la gente, sobre todo la gente necesitada, la gente del campo, la gente que, que, que necesita que uno esté ahí ayudándoles entonces seguramente eh, mi diosito más adelante nos dará la oportunidad de estar más cerca y poder ayudar más, más fácil al campesino. A Mario empezando porque no lo, si vos decís Mario, hay veces ellos dicen, pero cuando vos decís Marito, a Marito lo conocen en la mejoral por todas partes, ¿cierto? Y yo inclusive, yo me acostumbré de hace mucho tiempo en el campo y por todas partes, con mucho cariño, la gente me dice Marito, pero cuando le dicen a uno Mario, inmediatamente es el hijo de don Mario, de don Mario Gutiérrez, el que dicho por ellos, el mejor alcalde que ha tenido Abejorral, entonces es, es Mario, pero, pero Mario Gutiérrez hijo, el, el reconocimiento ha sido muy grande es porque hemos hecho un trabajo muy grande desde la, desde, desde la parte pública, con, con los mismos campesinos eh, O sea, ellos ya lo reconocen a uno Porque a mí me toca En el cuento y en la parte pública Me ha tocado ser hasta locutor Yo he sido de tablado, yo he sido de, de, de, del ánimo de, de, de, de, de animar unas fiestas del campesino De animar unas fiestas del pueblo eh, A mí me gusta todo esto, ¿cierto? No tanto lo de la cámara y todo eso Pero, pero si era lo de radio Inclusive, inclusive eh, yo estuve seis años Con un programa radial se llamaba Encuentro Agropecuario. Entonces, Encuentro Agropecuario yo lo hacía todos los viernes y yo hacía un personaje, el personaje se llamaba Fecundo. Entonces, era un personaje jocoso, pero a la vez nosotros lo que hacíamos era informarle a la comunidad de los proyectos que tenía el municipio, de los proyectos que tenía la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y, y, y, y de vez en cuando Fecundo era el metepatas, ¿eh? entonces era el que quería saber porque, porque yo sentábamos algún veterinario, alguna persona muy profesional y, y, y esa persona profesional a, me hablaba cosas que... Que, que el campesino no, no la entendía, entonces yo fecundo, esa era la misión de fecundo, de esa parte técnica que ellos hablaban era decirle, bueno, es que no ¿qué es eso? Explíqueme, ¿qué es lo que usted está diciendo? Aterrizarla, Aterrizarla ya, entonces yo, lo que yo digo es que uno al campesino hay que bajarla. La, la es coquito, como, uno, como el cuento, usted no puede utilizar esas terminologías y todas esas cosas porque, porque ellos no te van a entender, entonces tenés que bajarla más a, a la realidad y al cuento y al cuento de ellos. Entonces fueron seis años de una experiencia muy grande en una, en una emisora muy reconocida que tuvo Abejorral, qué pesar que se nos acabó, pero hicimos una labor muy buena. Entonces esa fue otra de, la, de los medios por los cuales eh, el, el campesino eh, reconocía a Marito o a Mario en el... En, en el pueblo, porque ellos alguna vez me decían, yo pasaba por las veredas y me decían fecundo, y yo, pero ¿cuál fecundo? Yo no soy fecundo, hermano, yo ese es un viejito de por ahí otra vereda que viene con el carrilito y hace fecundo, oh, usted es fecundo, véalo véalo Entonces eso es muy rico, o sea, entonces es como, como, como eso, pero sí, llegas y preguntas por Mario Gutiérrez y inmediatamente la gente elijo, Doña Margot, porque mamá eh, también, eh, inclusive, yo digo, aquí ya se se va a pensionar y ya está pensionada en el cielo hace rato porque la misericordia y las obras de caridad que hace ella son grandísimas y todavía la sigue haciendo. Ella tuvo un programa muy lindo en la Jorral que obviamente habrá que volverlo a recuperar. Se llamaba Jorral Solidario. Entonces ahora solidario con todos los discapacitados del pueblo y sobre todo con el pobre. Entonces una silla de ruedas, una, un, una muleta, todo eso mamá les las prestaba hasta cuando la necesitara. El día que la necesitaba, pues no la, nos la entregaban. Entonces yo pienso que Mario... Gutiérrez eh, ha estado en todo. Yo yo fui también de. Yo, yo tuve taxi en Medellín un tiempo, después me vine para acá. Yo fui camionero otro tiempo y aquí mismo del pueblo. Entonces son los, el camionero es el que también ya lo reconoce a uno. Eh, también tuve un chiverito, entonces yo también andaba por las veredas con el, con el carrito por todos lados. Entonces es, mire que ya el cuento desde, los, desde, desde la gente, desde el lavador de carro desde el, de la gasolina, de todo el mundo. Entonces el reconocimiento siempre, o sea, siempre ha sido eh, muy grande y además porque uno ha sido muy dado a la comunidad. Entonces yo pienso que, que Mario Gutiérrez no es el, el, el desconocido del pueblo, por el contrario, eh, lo conoce o no mucho la gente. Porque es que la comunidad campesina, eh, de todas maneras, eh, le sigue faltando muchas cosas. Yo que he tenido el tiempo de, de, de estarme andando todas las veredas y que me anduve todo el tiempo toda la región de, del municipio de Ajorral, yo me conozco a Ajorral como la palma de la mano, por todos los huecos, por todas partes. Entonces yo me di cuenta que, que la tal equidad que hablamos nosotros en muchas partes no existe. Yo, a mí me pasaron casos muy, muy tristes, que, que verdad eso, eso a uno le duele. Ellos llegaron a una parte muy lejos por allá y decirme dos viejitos, es que usted es el primero que llega aquí porque aquí ni siquiera la administración ha llegado, aquí la administración pública, las instituciones nunca llegan aquí. ¿Y ¿Por qué no llegan? Porque la gente le da pereza subir hasta aquí. Y entonces en los, censos, los censos lo hacen desde por allá abajo. Entonces, entonces mira todo eso, entonces son dos viejitos de 70, 75 años que están saliendo a hacer las necesidades a un potrero, ni siquiera tienen un, un, un baño, entonces yo digo, ¿cuál es la equidad? O sea, esto no es, esto no es equidad, esto no es, no es un nivel de vida, entonces es como todo ese montón de cosas que uno tiene que empezar a, a organizar con ellos. Es, es, es, es educarlos desde allá mismo, es llevarle la educación hasta allá. No, no hacerlos venir hasta por aquí, es, es llevarles todos allá, las vías de comunicación están en muy mal estado algunas eh, aunque en estos momentos se gozan de muy buenas vías de, de comunicación pero son otras truchitas que ellos tienen que de todas maneras hay que, hay que, hay que arreglárselas bueno, es, es, es, es buscarles la, la comodidad que ellos la tengan allá es toda la comunidad que ellos la tengan para que puedan trabajar tranquilos y nos puedan seguir dando a nosotros de comer Hay una frase por ahí muy linda que dice, usted necesita un abogado en la vida, necesita un psicólogo en la vida, necesita un médico en la vida, pero necesitas un campesino tres veces al día, porque tres veces tenés que, que comer, ¿no es cierto? Entonces es eso, es, es, es hacerle la vida más amable a ellos allá para que ellos sigan contentos trabajando en sus tierras y es, y es y, llevarles la educación allá, es decirle a los jóvenes, no se vayan de aquí, que ustedes, ¿a qué se van a ir?, si ustedes aquí tienen absolutamente todo eso, escoger las, las mujeres, empezar a, a formar asociación, asociaciones con ellas. Yo me sueño, Abejorral, alguna vez diciendo, eh, eh, yo quiero con las mujeres cabezas de, de familia del campo, por, por ejemplo, la parte que es cafetera, y, y, y decirles, produzcan café. Es que Abejorral es, Avejorral inclusive está produciendo cafés especiales. Coja una líderes si y asocie en, en, en la parte cafetera. Toda esta gente y, y, y coge y dígale: Vengamos a tostar café, vamos a organizarlo. Y en el parque del municipio, los fines de semana, abrimos las ventas para que ustedes para que ustedes puedan arrancar y vender sus productos, como cafés especiales. Eh, es como eso: es, es empezar a, a, a hacerles la vida muy amable a ellos allá y que la institución no tenga que venir mucho hasta aquí, sino que uno trate de, de, de llevar la institucionalidad hasta allá, hasta donde están ellos. Eso es lo que, esos son como los sueños. Lo otro lleva llegando por. Por, por añadidura, como el cuento, pero, pero los sueños grandes es eso: es, es, es que esa equidad de que tanto hablamos realmente ellos sí estén cómodos allá. Abejorral, en un tiempo muy corto, no muy largo, en un tiempo muy corto, primero que todo, eh, tiene unas temperaturas y unos pisos térmicos todos distintos, o sea. Vos si venís a, a, aquí a montar una empresa que sea de, de, de, de, de frutas o de todo eso, aquí la puedes montar tranquilamente porque inclusive puedes instalar aquí y hacer todo, todo eso por los pisos térmicos los pisos térmicos que tenemos. Tenemos desde eh, alturas desde los 600 metros hasta los 3.000 metros de altura. Entonces primero las, los climas que tenemos de, de, de todo eso, por eso es agradable a Bejorral. A es un, un, un, un municipio muy tranquilo, es un municipio donde ya no tenemos violencia ni delincuencia por ninguna parte. Es más, en Abejorral está pasando algo, perdón, que la gente que se está jubilando, que se está, en otra parte, se está viniendo a vivir a Abejorral porque están encontrando una paz. le te ofrece a vos una paz, una tranquilidad, fuera de los sitios turísticos, los sitios turísticos que vos tenés, son unos cañones, son unos cañones impresionantes, de unos ríos muy lindos. Entonces vos te vas a salir de aquí para alguna parte Pantanillo, Chagualal, carrizales, vos vas a ver unas caídas de agua espectaculares, un paisaje un paisaje hermoso. Y, y la gente, esto va a ser más adelante, de abejorral yo pienso que hay que pensarlo desde la parte agrícola, una de las despensas, pienso que va a ser abejorral porque ahora todavía tiene, tiene tierras muy vírgenes que se pueden inclusive explotar, es por eso lo que yo digo. Hay que, hay que hacer amable el municipio para que la gente venga e invierta, para que la gente ojalá nos monte aquí una empresita, ojalá la gente venga aquí y nos diga yo le voy a montar una empresa en, en transformación de, de, de frutas, pero, pero pegado a la transformación de frutas y a todo eso, pues a, a, a, ellos mismos van a capacitar a su gente para que puedan producir una fruta buena que la podamos que la transformar aquí. Entonces, no, el Jorral es un rinconcito de los de Antioquia, estamos lindando por acá con el departamento de Caldas es un municipio donde todavía se conservan las tradiciones hay mucha tradición, no es un municipio donde como ha comparado con otros municipios ya se volvió una locura La Ceja, Río Negro, ya son ciudades como pequeñas donde vos ya tenés que poner hasta cuidado para muchas cosas porque o es un carro o es una bicicleta es un pueblo, es un pueblo muy tranquilo, muy acogedor y, y, y de verdad que la gente viene aquí y, y descansa la gente aquí viene y, y siente esa paz entonces yo pienso que no, a mejorarla hay que, hay que, eh, si, si, yo lo llevo en el alma, hay que hacerlo ver por fuera también, que, que sea atractivo para que la gente siga siga viniendo a mejorar.